Se ha quedado congelada Ajá, sí. pensé que eran todos pero era ella nomás Se está, se está Hola, transportando tú. a Venus Ahora <risa> el... desaparece y vuelve a aparecer Ajá, pero en Venus. <ríe> va a aparecer Roxana en cualquier momento. Va. Ahí viene, viene. Ahora, ¿me escuchan? Ahí viene, ahí viene. Ahora, ahora, eh. ahora sí. Uy, no sé qué pasa hoy, está congelando mucho por mi lado. Bueno, greetings, saludos a todos. Resetí hoy el 18... ¿Eh? Que resetí el modem de vez en cuando. Nada, siga. El 18 de diciembre de 2020... Estamos en una de las últimas sesiones que tendremos, bueno, la semana que viene es día de Navidad, así que creo que será la última sesión que tendremos este año. Um, y hoy vamos a hablar de crisis de capitalismo, que este año de mí nos ha traído muchos ejemplos del de los problemas que hay con el sistema actual. Y aunque este vídeo tiene la tira de años y es una parte... De un vídeo de una, una conferencia que dio este señor, que duró como media hora, y esto, este vídeo son 10 minutos, creo. Eh, tiene cuatro cosas muy interesantes, de las cuales vamos a hablar un poquito, ¿no? De los problemas y, y, que, que trae capitalismo, que tiene que, capitalismo y por qué está fallando, ¿no? Y una de las primeras cosas que, de que habla en, en, en la charla es que la gente no reconoce que es un fallo sistémico todo esto de, de los booms y los busts y los crisis y todo esto, son problemas sistémicos, no es culpa de una persona. Eh, es, es el sistema que no funciona. No estamos educados para reconocer que es un problema sistémico. Es como dice el tío en el, en el último video, quien nace dentro de una cultura no la cuestiona. Claro. Som, somos como mascotas. Sí, es como lo único que nota un pez sobre su hábitat es el agua. Cuando las realidades más cotidianas las tendemos a normalizar y cuando se normalizan, pues se invisibilizan. Entonces no las podemos identificar. Lo y mismo bajo. sucede con, con las crisis del capitalismo, que vemos los síntomas, pero no las causas, las leyes internas del propio capitalismo, que inherentemente está diseñado o se diseñó accidentalmente, para que para que le explote la crisis de una manera u otra o entrelazadas, que son unas causas completamente identificables, al igual que podemos tratar una enfermedad, comprender sus causas, sus patologías y etiologías y entonces pues ir al, al patógeno que la causa o, o las... Los, los múltiples factores que pueden llevar a la enfermedad. Pues con el capitalismo es lo mismo, nos tenemos que fijar en las causas e inherentemente es un sistema que de por sí tiende a, eh, de por sí, eh, cava su propia tumba. Las crisis, eh, por eso se dice que son cíclicas, eh, son inherentes al sistema, no se pueden evitar a no ser que construyamos otro sistema. Pero eso es, el, el en todos los es, es, es, es sinónimo de crisis. Pero todo, completamente, identificables, ...completamente identificables y que se pueden ver que están en la propia estructura, en la propia creación del capitalismo. Sí. No en sus sí. síntomas que luego vemos, ¿no? Que los síntomas, pues colas de parados, esos son síntomas. Eh, guerras, eh, explotación humana, eh, deterioro ambiental, esos son los síntomas de la propia estructura en sí misma del capitalismo. Mm. Pero en la historia del arte ya te enseña que todo sistema tiene su propio género, genera su propia caída, ¿no? Bueno, sí, muchas la, civilizaciones han caído antes, sí, sí, sí, a pesar de haber sido muy poderoso, como el romano, a pesar de haber sido muy poderoso, han caído los egipcios también, ¿no? Y uno, bueno, de, los, uno de los problemas más eh, que empuja más, o una de los, las cosas que, factores más dañinos, es, es, es el concepto de crecimiento infinito que siempre tenemos que crecer pero el y comunismo puede... hubiera funcionado igual ¿no? Eh, no, porque el comunismo de hecho ni siquiera, ni siquiera ha emergido a lo largo de la historia bueno, que pero supongamos que hubiera, que hubiera sido la Unión Soviética la que hubiera ganado en realidad no sé si lo podríamos saber pero la gente igual seguiría buscando la ganancia Sería, no, seguiría eh, buscando eh, el rédito no, la, no la mayor ya. No, la teoría del comunismo realmente era llegar a una sociedad en la que se utilizase la ciencia y la tecnología para a, aplicar esos conocimientos para cubrir las necesidades humanas y que no existiesen las clases sociales ni el dinero. Ese es el ideal del comunismo, lo que pasa es que no, que no se ha podido llegar, lo máximo que se ha podido avanzar es el socialismo. Bueno, era, vamos a mantenernos, vamos a, a, a, a, a seguir con el capitalismo, si no os importa, porque el comunismo Porque, siempre trae siempre, a la onda, eh, siempre trae. Vamos a hablar del capitalismo. Pero es, que es, que es mucha traducción si, si seguimos con los sismos. si seguimos eh, eh, basándonos en mismos. Sí, ya lo sabemos. Pero hoy estamos, estamos de... en el capitalismo. Claro, y, pero es que es que es que lo que causa realmente ruido es hablar sobre algo que no se entiende, sobre lo que no hay referencia física. Por eso apuntaba a que si seguimos Tendríamos cualquier ismo, pero un sistema de crecimiento donde todas las personas, eh, o de interés propio, donde todas las personas buscáramos el mayor rédito, que es lo que está pasando hoy, seguiríamos teniendo los mismos problemas. Pon, Pongámosle el, el ismo que quisiéramos ponerle. ¿Me explico? Sí, porque el capitalismo es en el fondo de todos. Porque todos utilizan dinero, todos tienen negocios, todos necesitan todos, beneficios, todos necesitan... Claro, beneficios. Esa, esa es la palabra. Es interés propio. Es un sistema eh, egoísta porque todos trabajamos para nuestro propio interés. Sí. Como cualquiera. Porque el comunismo también. Vos, en definitiva, te tra venías tra trabajando para tu familia, para mantener tu negocio, sí, para... Es que esto hay que recalcarlo bastante bien, ¿vale? Eh, el comunismo no ha existido en la historia humana. Claro, sin no ni hablar. ¿Eh? Entonces pasemos ya de tema eh, y no generemos ruido Entonces, realmente. Hablemos, hablemos de un tema de, de intereses propios. Claro, si les parece. Sí, sí. Vale. Muy bien. Entonces, eh, han tenido que inventar nuevas maneras de, de mover las economías. Uh, y una de las cosas que, que han, han hecho es lo de las uh, tarjetas de crédito, ¿no? La gente no estaba ganando suficiente, tenían que ahorrar mucho y tal, entonces vengan las tarjetas de crédito y vives deuda. la vida pagando la deuda que tienes con el banco porque en Navidad te pasaste y compraste demasiados regalos o lo que sea, o te compraste una casa y luego perdiste el trabajo, todas estas historias que nos pasan con los préstamos, ¿no? Uh, y, y con pagar cosas con la tarjeta de crédito, y um, es que se, se, se establece sobre una fundación la, la, los cimientos del sistema, de por sí son inestables, entonces no puede tener éxito nunca, si no tienes una, una base estable, siempre vas a tener problemas, y el sistema mismo, el capitalismo mismo, de, se desestabiliza sus propios cimientos. Como dice sí. Jalman, se, se, se cabe a su propia tumba. No deja de ser impresionante la, la, forma, la cantidad de deuda que se crea, ¿no? Ahora, sí. inclusive con, con la pandemia. Sí. Eh, Estados Unidos puso 2 billones sí. y ahora creo que va a poner otro más, una cosa así, pero... No, no deja de, de, de ser sorprendente cómo este sistema sigue funcionando con, creando papelitos pintados. Hasta qué punto, nadie sabe inclusive hasta qué punto eso va a dar resultado. Claro. Eh, mira, si ¿quieres? Eh, como todo esto no, no aparece en el vídeo de Harvey, eh, lo de pedir crédito y demás eh, también es, es es obligatorio, por decirlo de alguna forma, para poder tener tasa de ganancia. Eh, las crisis vienen por algo fundamental, que se llama la pérdida de tasa de ganancia. Entonces, eso esa pérdida de tasa de ganancia lleva a tres a tres condiciones que están interconectadas entre sí que es la sobreproducción crear más de lo que la demanda necesita, es decir, de lo que la gente puede comprar, eh, subconsumo que la gente no tiene dinero para poder, para poder comprarlo y concentración de capitales es decir, el capital en cada vez menos manos que es lo que estamos viendo hoy en día pero sí. la, que haya deudas es inherente al propio sistema. Es que si no, no funcionaría. O sea, si queréis esto, lo explico con el PowerPoint y, vale. y, lo, y, lo, y lo veis fácil. Creo. Yo, explico, yo voy a comentar una cosa, porque comentaste de que lo que había dicho no estaba en el vídeo. Claro, yo vi el, el resto del vídeo, que, que es en inglés y que aunque lo compart, compartí, entiendo que no todo el mundo lo ha podido entender. Eh, entonces, a, a lo mejor alguna de las cosas que digo es en una parte que no está... En el, en el corto que hemos podido ver todos. Entonces pido disculpas por y las notas muy rápidamente. Eh, se mucho, se mucha separación. ¿Quieres hacer lo del PowerPoint ahora entonces, Germán? Vale, lo intento. ¿Sí? Venga, vamos a ver. Compartir pantalla, elegimos la pantalla que vamos a usar y la vamos a poner en modo presentar. Uy, y un segundo, para a mi cámara. Ah, se ha apagado. Está apagado. No, está bien, está bien. Se veía, so, se veía. Se ha apagado tu cámara porque no te muestra voz. Vale. Bueno, pues las crisis del capitalismo, ¿vale? Eh, voy a tratar muy por encima dos conceptos que creo que son necesarios para entender las crisis antes de ponernos a hablar de cuáles son las causas, ¿vale? Hay que entender lo que es el valor trabajo. Eso eh, nos va a ayudar a luego comprender lo que es la plusvalía y esa plusvalía nos va a entender qué es la tasa de ganancia, ¿vale? Que esa tasa de ganancia es la que lleva el crédito, a la, a la pedida de crédito y luego después pues se, se produce la sobreproducción, el subconsumo y la centralización del capital. Veremos que estos factores son los que generan las crisis. También veremos cómo, en realidad, la idea de pleno empleo es completamente contraria a la idea del capitalismo. Eh, no, no puede haber pleno empleo. Es imposible. Tiene que haber siempre eh, eh, parados, en reserva, para que el trabajo se, se presente como algo de lo que no puedas escapar que es la única vía en la que puedas eh, ganarte la vida para poder subsistir no y entonces pues, cuando, cuando las cuando las personas están eh, es decir cuando se explota demasiado un área pues se tiende a trasladarse y externalizarse vale y entonces eso genera pues la insostenibilidad y como veremos pues pues la abundancia, eh, la igualdad eh, y la sostenibilidad son contrarias al, al capitalismo en sí mismo. ¿Y ¿Quieres pasar? Sí. Vale, pues la teoría del valor trabajo es básicamente que se calcula en base al tiempo promedio del trabajo social requerido por las empresas del sector para fabricar un determinado bien, ¿vale? Esto lo podemos poner con, con un ejemplo bastante sencillo. Pongamos un ejemplo de un pescador que pesca eh, durante 12 horas eh, 12 pescados, ¿vale? Es decir, que pesca en una hora, pues, un pescado. ¿Puedes pasar de diapositiva? Que, que no sé si lo tengo por ahí. ¿Vale? <ríe> en 12 horas, pues, pesca 12 pescados, ¿vale? En 3 horas, pues, 3 pescados. Ahora pongamos el ejemplo de un leñador, ¿Vale? En 12 horas de trabajo, pues tiene cuatro cargas de leña, ¿vale? Entonces, cada tres horas, pues tiene una carga de leña. Para ponerse en común, si quieren, por ejemplo, el pescador eh, quiere calentar el pescado y el leñador tiene hambre, ¿no? Pues tienen que ver cuál es el equivalente común entre ellos, ¿no? No puede sumar... Eh, manzanas y peras, etcétera, sino que tienes que ver cuál es la equivalencia en común. Y ese es el, el, el tiempo de trabajo que han invertido, ¿no? Entonces, pues, eh, tres pescados es igual a una carga de leña. ¿Vale? ¿Me entendéis? Sí, sí. sí. Muy Pero bien Están midiendo solamente trabajo. Tengamos en cuenta que no dais no recursos ahí. Claro, tú imagínate que, que el pescado, tú no tienes que invertir nada, está ahí en el mar. Y tú la, la, la caña te la has hecho tú mismo. Al igual que el leñador se ha hecho la, la propia hacha, ¿vale? Uh -huh. y, la, y el bosque está ahí, ¿vale? Vale, ¿puedes pasar, por fin? Sí. Vale, ahora pues pongamos un ejemplo, ¿no? De, de un eva, eh, una persona que se dedica a la ebanestería pues necesita las cargas de leña, ¿no? Entonces necesita eh, seis horas del trabajo del leñador, ¿vale? Dos cargas de leña. Y más doce horas de su propio trabajo para elaborar la silla. Por lo tanto, son 18 horas. Ahora, si esto hacemos una equivalencia, eh, pues esto, esto lo estoy explicando como si, si se lo explicase a, a Peques, ¿vale? Está <risa> muy bien, está muy claro. ¿Vale? Entonces, eh, eh, para poder intercambiar en un mercado... Digamos que una hora cuesta un dólar, ¿vale? Entonces, si el ebanista ha hecho una silla eh, que en la que hay una fuerza de trabajo total de sus 12 horas más las 6 horas del trabajo del leñador, son 18 horas, porque la puede vender a 18, ¿vale? A 18 dólares. ¿Qué sucede si otra persona la quiere vender por más dinero? Bueno, pues que va a perder clientela si una persona la vende por, su por, por, por los 18 dólares. Los 18 dólares, ¿vale? Esto no dejan de ser acuerdos sociales, ¿vale? Uh -huh. Vale, pasa por fin. Muy importante aclaración. Acuerdos sociales. Sí, el, eh, el dinero no es, no es un valor. Es una medida uh -huh. de valor acordada socialmente, ¿vale? Sí. Por el trabajo invertido que se realiza. Vale, ahora vamos con la plusvalía. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Pasamos? Vale. Sí, pasa, por fin. A ver, vale, esta es la, la última que he hecho. de prisa y corriendo, ¿vale? Vale, pues imagínate que una persona, pues, tiene suficiente dinero ahorrado o que tiene heredado, digamos lo mejor dicho. Entonces, eh, esa persona puede eh, invertir para pagar a una persona, a un obrero, para que haga una silla, para que trabaje por él. Entonces, él lo que le va a pagar es el salario mínimo, un salario mínimo que le, que le ayude a mantenerse con vida, ¿vale? No solo a mantenerse con vida, sino que pueda seguir trabajando para él continuamente, ¿vale? Entonces, que se haga de una manera dependiente de ese salario mínimo y luego, además, para que le sirva para sus gastos, es decir, para mantenerle con vida, para que pueda seguir trabajando, ¿vale? Entonces, yo invierto eh, 12 dólares, ¿vale? 6 en materias primas, que es la madera, y 6 en el salario de esa persona, ¿vale? Y ese obrero trabaja para mí 12 horas, ¿vale? Entonces, yo vendo, eh, si hacemos la suma de, de que la, las sillas costaban 18, 18 dólares, ¿no? pues entonces yo le tengo que restar lo, lo que he invertido, que son 12, ¿vale? Entonces gano 6 euros. ¿De dónde saco esos 6 euros? Pues del trabajo del obrero. Él ha trabajado 6, ha trabajado 12 horas, de las cuales 6 se lleva de su salario y 6 yo me llevo en beneficio, ¿vale? Bueno, y es de la naturaleza. El obrero está ganando 50 céntimos la hora. Sí, exactamente, ¿vale? Vale, pues, si ¿habéis entendido esto, la plusvalía? Sí. sí. Vale. Vale, ¿qué, qué sucede? Mira, si, es que no sé si tengo más diapositivas, ¿puedes pasar? Sí. Vale, ¿qué sucede, por ejemplo, si, si una persona, de repente, en una fábrica de al lado, veo que están vendiendo sillas por... Eh, dos sillas por 24? Y es como, ¿qué? No, no puede ser. como cómo están vendiendo dos sillas por 24, no? Entonces, yo lo que puedo hacer es, o para tener beneficio y para poder igualarle, es hacerles trabajar el doble a, lo, a, lo, a los obreros, o eh, que no lo van a aceptar porque ya les estoy pagando el sueldo mínimo para poder vivir y están trabajando 12 horas, o abaratar el sueldo, cosa que no van a aceptar, ¿no? Entonces, veo que han invertido en maquinaria en la, en la otra fábrica. Entonces, en una sierra mecánica, ¿sabes? Entonces, puedes producir eh, el doble, ¿vale? Los procesos de automatización, mecanización, profesionalización, tanto informática como mecánica, son, como sabemos, pues una fuente de la que quita más trabajos de los que crea continuamente, ¿vale? Y esto va a ser una de las causas principales de las crisis. Entonces, ¿qué sucede? ¿Vale? Y aquí voy a explicar lo del crédito y la tasa de ganancia, que es lo más importante de todo. A ver, yo ahora tengo eh, las 6 horas de, de la madera, ¿vale? Más las 12 horas del obrero, que son las 18 de, de la inversión, ¿vale? Pero con la maquinaria, el obrero puede hacer en 12 horas dos sillas, ¿vale? O sea, que en esas, eh, que pueden ser 24. Entonces, yo le tengo que restar el 18 de mi inversión, ¿vale? Entonces, ¿cuánto he ganado? Uy, bah, sorprendentemente he ganado exactamente lo mismo que antes. Pero, ¿cómo? Si me he gastado dinero yo en la, en la maquinaria. De hecho, un dinero que no tenía. He tenido que pedir un crédito para poder tener esa maquinaria. Estoy ganando eh, no solo lo mismo que antes, sino si lo comparamos con antes, que yo ganaba el 50% gracias a la plusvalía del obrero, ahora estoy sacando solo un 33% de plusvalía. ¿Vale? Porque al de la máquina, yo no le puedo quitar dinero a la máquina, ¿sabes? Uh -huh. No le tengo que pagar un salario, ¿sabes? Yo he invertido en un crédito, ¿sabes? Entonces estoy perdiendo, estoy teniendo una tasa de ganancia que va a menos, ¿vale? Por lo tanto, tengo que pedir cada vez más y más créditos si quiero competir, si quiero estar compitiendo, ¿vale? ¿Puedes pasar, por fin? ¿Me, ¿Me seguís hasta aquí? Uh -huh. sí. Vale, bueno, eh, la plusvalía es el valor no pagado del trabajo, del obrero, eh, que se queda el empresario. Él tiene que invertir con ese dinero que gana de la plusvalía, pues tendrá que invertir en la renta, en la maquinaria, en salarios o, o para quedárselo. Siempre para que pueda funcionar el sistema capitalista, el input ha de ser inferior al output. Es decir, tiene que, tiene que ganar más de lo que invierte, porque si no estaría perdiendo dinero. Pero ¿qué sucede? Que al competir... Pues la gente va, va eh, las, las compañías van a invertir más en maquinaria. Entonces pueden producir lo, el doble, eh, pero sin embargo están perdiendo plusvalía porque no pueden sacar dinero de los obreros. ¿Me entiendes? ¿Me entendéis? Sí, sí. En las máquinas tiene que, ¿qué decir? tiene que endeudarse, ¿vale? La plusvalía es lo mismo que la utilidad. Sí, básicamente, sí. Vale, y si puedes pasar, por fin. Claro, ¿qué sucede? Que, que esto, para, para mantener las ganancias, la tasa de ganancia que no se vaya, eh, lo que se tiende a hacer es mejorar eh, los fenómenos continuos de industrialización, eficiencia y automatización, tanto mecánica como informática. Esto implica menos salarios, menos gente a la que tienes que pagar, ¿vale? ¿Qué sucede? Que tiene consecuencias? A corto plazo puede mejorar sustancialmente los rendimientos financieros de los propietarios y accionistas, lo que produce una reducción de la distribución de la riqueza, es decir, empiezan a aparecer unas desigualdades bastante, bastante grandes. Se genera un desempleo por la automatización y la competencia hace que, que haya una pérdida de ganancia. Y que los empresarios mismos tengan que pedir crédito a los bancos y se genere una deuda constante. ¿vale? Entonces se crea una crisis. Recordemos que ese dinero, en realidad, esa, ese acuerdo social que tenemos, ¿vale? no deja de ser la fuerza de trabajo. ¿vale? Las horas invertidas. Eh, si podemos eh, olvidarnos de los documentales en los que se habla de los síntomas que dicen, por ejemplo, que, que, el, que los bancos crean el dinero de la deuda, ¿vale? Eso es un síntoma en sí. La causa principal en la que el dinero se pone en circulación es para establecer un acuerdo social en la que podemos ver la equivalencia que tenemos en común. Es decir, el tiempo invertido en a realizar un trabajo, ¿vale? No deja de ser fuerza de trabajo, ¿vale? Entendido. Vale. Entonces, ese endeudamiento continuo genera las crisis que se dan por, por eh, los siguientes motivos. ¿Si puedes pasar, por fin? Sí. Las crisis de sobreproducción, que es cuando, cuando se crea por encima de la demanda. Es decir, crea, tienes tanta capacidad de producir que produces, pero no hay ca no, no, no lo puede, la gente no puede comprar tanto. ¿Vale? Entonces, eh, se tiende a, a destrozar los bienes, ya sea en coches, ya sea inform en eh, informática, pueden aparecer en stocks. Es decir, eh, toda esta cantidad de basura que se genera normalmente porque en realidad el capitalista en sí mismo, él se arriesga al hacer una inversión porque él no puede garantizar que todo lo que va a producir se va a comprar. Pero él... Hace una intuición. Por eso decimos que, que el capitalismo se basa en especulación, completamente alejado de, del método científico. ¿Esto que dicen que, que hay una mano invisible que lo regula? Bueno, pues esa mano invisible está manca, absolutamente, ¿vale? Esto tiene que ver con especulación, absolutamente. Entonces, una vez que a, eh, tiende a producir de más, ¿por qué? Para no quedarse con menos. O sea, para, para que su marca siga teniendo eh, el mismo precio y que no se vea devaluada. ¿vale? ¿Me entendéis? Sí, sí. Entonces, eh, cuando se generan eh, normalmente se generan mucho más productos de los que de los que luego llegan a una utilidad y acaban en vertederos. Entonces se tienen que destruir, se tienen que destruir para que no se vendan por debajo de su precio, en segunda mano o en otros mercados, ¿vale? Porque si no bajaría el precio, habría una def deflación y entonces se caería la empresa. Esto va de la mano con, con la automatización que lleva al subconsumo, es decir, que la gente está en el paro, ¿vale? Entonces, no tiene capacidad de compra. Y hacen realización de capitales, que son monopolios, y el dinero cada vez en menos manos. Cuando el dinero cada vez está en menos manos, tiende a haber eh, colapsos sociales. Hay un modelo matemático que se llama Hadi, no me ha dado tiempo a ponerlo en en el powerpoint, que explica cómo las sociedades eh, estudiadas, incluso desde, desde la agricultura, cuando ha habido una concentración en cada vez menos manos, eh, colapsa la sociedad, ¿vale? Esto en el libro de Jared Diamond, lo, eh, de colapso, se explica bastante bien. Y pese a que las sociedades preindustriales era por una escasez de recursos que tendían a, a agotarlos y, bueno, como está sucediendo hoy en día, Aquí es, por, aquí es completamente estúpido. Es básicamente lo mismo para añadiendo todavía más, más poniéndonos más trampas, ¿vale? Entonces, es que se no más desperdicio también. Sí, sí, mucho más desperdicio, mucho más insostenibilidad. Eh, vale, ¿qué sucede? Que, que, que es que inherentemente al, al, en el capitalismo, o bueno, en el neoliberalismo, pero vamos a ver, estoy hablando de como el vídeo era la crisis del capitalismo. Pero eh, entendemos que, que el capitalismo funciona de esta manera, ¿vale? Estoy describiendo cómo funciona el capitalismo, que es en realidad esta búsqueda de, de ganancia. Es completamente distinto a la época feudal en la que los excedentes, o en las épocas de los despotismos hidráulicos, etcétera, en la que los excedentes iban a un tributo, ¿vale? Para, para el señor feudal, etcétera. Y había, pues, unas esclavitudes horribles. Aquí es siempre una búsqueda de que no decaiga la tasa de ganancias, sino que tienes que ganar más y más y te tienes que endeudar cada vez más y más y tienes que explotar cada vez más y más a la naturaleza, porque estás agotando los recursos, ¿vale? Entonces te tienes que trasladar, tienes que externalizar las empresas, buscar mano de obra, por lo tanto, abaratarla, o por, por no decirlo, esclavizarla, y, y una de las, de, de lo que generan son las burbujas, ¿vale? Financieras, que es lo que pasó en 1929 empiezas a pedir crédito, a pedir crédito porque no tienes ni siquiera dinero para consumir lo que te venden pero es que ni siquiera las empresas tienen dinero para mantenerse competentes y tampoco pueden vender lo que tienen stock lo tienen que destruir o si no se quedan simplemente ahí en el stock ¿vale? entonces esa burbuja se empieza a inflar, a inflar, a inflar y entonces explota ¿qué sucede? que una de las cualidades que puede hacer este sistema tan destructivo para poder seguir manteniendo es la guerra ¿vale? Tú puedes empezar y coger un territorio y destruirlo completamente para empezar de nuevo. Por eso vemos la Segunda Guerra Mundial. ¿vale? Los fascismos, por ejemplo, eh, eran una forma de evitar que saliesen otro tipo de economías. Como estaba saliendo, por ejemplo, en Alemania, el Partido Comunista o en España, estaba aunque era guerra civil, estaba empezando a emerger ideas de izquierdas. ¿no? Entonces era una forma... De tratar de paliar el fascismo es, por, de alguna manera, la mano de hierro y el guante de seda es el capitalismo, ¿vale? Entonces emerge ahí. Se tiene que destruir todo. ¿Por qué? Porque es una fuente de riqueza volver a empezar de nuevo. Destruirlo para volver a empezar, ¿vale? para que qué locura, estado, qué locura! Sí, sí, es, es completamente horrible. Claro, eh, aquí estoy tratando de analizar las causas, ¿vale? Porque uh -huh. luego en cualquier libro, bueno, si, si en realidad hace, en los libros sí que se explica esto bastante bien, ¿eh? si, si, si os interesa luego doy referencias. Pero en los documentales normalmente eh, se suele decir, bueno, la Segunda Guerra Mundial tuvo que ver por el caos del 29 y con que en Alemania apareciese Adolf Hitler. Bueno, Adolf Hitler estaba completamente, eh, era un títere, obviamente, de los grandes capitales, igual que Mussolini, igual que, igual que Franco. O sea, tenemos, tenemos que entender que se buscaba la destrucción para que nubie, para volver a empezar el juego de nuevo, ¿vale? Entonces, es completamente contrario. Es que no sé si tengo más eh, diapositivas. Sí. Eh, vale, esa era la última. Puedes volver atrás. ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Vuelvo para atrás? Sí, sí, por porque... fin. Ah, Perdón por la presentación tan cutre, ¿eh? Es que la, la hice ayer de madrugada y... No, es bastante claro, ¿eh? Es bastante sí, ¿no? claro. Sí, ¿no? Y se agradece bastante las explicaciones y que empieces desde, desde lo más básico. Claro. Eh, vale, ahora, eh, una vez que tenemos todo esto, tenemos que entender eh, que las crisis no es que, no es que sean... No es que pasen por accidente, es que son la base del capitalismo. ¿Vale? Es un factor inherente. Es un factor completamente inherente al capitalismo. Ahora decimos que, que vivimos en una crisis eh, desde el 2008, pero es una crisis permanente en realidad, desde, sí. desde 1970. Mira, para entenderlo, de una forma, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial empezó lo que se dice que hablamos la semana pasada de economía del bienestar, ¿vale? Pero no es más que, que otra vez reiniciar el ciclo, ¿Vale? Entonces llega un punto en el que ya se agota ese ciclo. Por lo que he comentado antes, la, la, eh, el crédito y la pérdida de la tasa de ganancia, que los capitalistas dejan de ganar dinero. Entonces se tienen que, que pedir deudas, etcétera, y lo agente también tiene que pedir deudas. Y esas deudas, ese dinero, es en realidad un trabajo que... Es que es tan ridículo, en serio. Es que lo estoy explicando y es que me parece que estoy hablando de astrología. Es, es, como, es como un dinero que supuestamente son horas que se tiene que trabajar en un futuro. Entonces, es normal que en una crisis se tenga que rescatar a un banco con el dinero de todas las personas. Que ese dinero es un acuerdo social en base a las horas trabajadas que todavía no se han trabajado. Es que es tan ridículo. Es que sí. es ridículo, lo mires por donde lo mires, ¿vale? Otra. Entonces... Ay, perdón, quería hacer una interjección, no muy largo, si puedo. Sí, sí, claro. Lo que has dicho de, de que, tienen que pedir, los empresarios tienen que pedir dinero eh, y, los, eh, y la gente también tiene que pedir créditos y tal. Eh, en el vídeo del crisis del capitalismo, que creo que es en la parte que no está en el vídeo corto, habla de que... Um, los financieros dejan dinero a los constructores, por ejemplo, para que construyan casas. Entonces, están al principio del, del tema. Y luego, la gente que compra las casas también tiene que pedir dinero. Sí. sí Entonces, sí, sí. Están, los financieros están con el dedo en, en todas las tartas. Principio totalmente. Del, del, del tema. Claro, totalmente. Es que luego, además, eh, por ejemplo, eh, por eso sé, eh, cuando cuando pierde la tasa de ganancia, es decir, cuando deja de, de estar explotando los recursos y, y, lo, y la y llega, por ejemplo, a un monopolio en el, en el cual ya no su fábrica ya no puede rendir más, ¿vale? Entonces, la quiebra. Se van a lo mejor 2.000 personas despedidas sí. en, en un día. Pero es que lo que puede hacer es, eh, las acciones de su empresa las puede poner en el mercado de valores, Vale, que, que entonces para que otras personas las puedan comprar y hacer con ellas lo que quieran. Él va a seguir ganando dinero, pero también entran en una especulación. Por decirlo de alguna forma, eh, en sí mismo las personas no son malas en absoluto. Es que este sistema hace, te, eh, las leyes de este sistema te hacen eh, competir, te hacen eh, buscar tu ganancia personal, te hacen eh, pensar en individualismo... Recae en ese pensamiento del de riesgo de ser una persona arriesgada, etcétera. Eh, Independientemente de las consecuencias que pueda haber a largo plazo, tanto en tu vida personal como social y como en las generaciones subsiguientes. Y, y además que es, que es como estar en un estrés continuo, porque no hay nada asegurado, es una incertidumbre absoluta, porque está fluctuando todo el tiempo. Por eso es como, por poner una metáfora militar, eh, un empresario es como, como una persona o como un militar que está en la guerra continuamente y los trabajadores pues también están como un ejército de trabajadores que están en guerra, de una incertidumbre. No sé si me entendéis, ¿vale? Sí. Por ponerlo de otra manera y, y muy sencillo, esto lleva a... La destrucción del medio ambiente, porque se tiene que cada vez eh, abrir más los mercados para poder ser competentes, por lo tanto, extraer los recursos. Obviamente, aquellos que utilicen eh, abaratamiento en la forma de extraer los recursos van a tener una ventaja diferencial sobre otras compañías que utilicen métodos que no sean destructivos, ¿vale? que sean más sostenibles, de energía limpia, etcétera. Van a tener una ventaja diferencial, por lo tanto, van a buscar aquello que es más barato en la actualidad, que es el petróleo. Eh, entonces, va, va, es contrario a la sostenibilidad. Eh, el, el trabajo no se quiere conseguir por la propia inherencia de, del sistema. De hecho, si hay pleno empleo, los trabajadores podrían pedir un salar, una subida de sueldo. ¿Por qué? Porque son completamente necesarios. Si les, si les despiden, entonces se les, se les cae la producción, si hay pleno empleo. Pero sin embargo, si hay parados de reserva, si nos aseguramos de que haya suficiente número de parados, entonces el trabajo se presenta como la única opción que tienes. Entonces puedo despedirte si tú pides más de lo que necesitas y porque puedo contratar a otro. ¿Me entendéis? Sí. Uh -huh. Y la entonces, gente, por desgracia, están arrinconados entre de la espada y la pared y tienen que aceptar lo que les ofrece. Claro, entonces eh, eh, resumiendo. Saquemos en la pantalla y volvamos a la conversación, ¿podemos? Se está todavía, todavía hay una, hay un dispositivo más. Ah, vale, eh, creo que después de. Si puedes pasar un poco más adelante, por favor. Una uno más. Vale, ahí, ahí, el de la abundancia. Vale la abundancia, la igualdad y la sostenibilidad son contrarias al neoliberalismo, ¿vale? Son completamente contrarias. Y ya, pues, esta es la, el final de la, de, de la presentación, ¿vale? Pues, a ver, eh, para que se entienda cómo funcionan las crisis cíclicas, ¿vale? Y que son inherentes. Es lo que decía, Sey, que, que la, la eficiencia eran eh, enemigas, digamos, del la, de la actual sistema, ¿no? Hay, una, hay un análisis también muy similar a eso. También. Sí, Ahora, a ver, entonces, si ya se acabó, pongan sus caritas otra vez. Pero no, no, cosa una. Ah, ok, ok. Ah, no, ya está, ya está, ya está. ¿Ya está? Sí, ya está. Oh, Aquí okay. iba a entrar pues, la economía basada en recursos, pero no ha dado tiempo. Vale. Okay. Pues, ahí, yo, yo pregunto, espera que voy a intentar dejar de compartir. Vale y vuelvo por la cámara, este, um, yo me pregunto, viendo esto, entendiendo cómo es que se va, por qué está colapsando, porque va a seguir siempre habiendo crisis y tal y tal, y los capitalistas realmente tienen que tener un, una psicopatía para que no les importe esto, que no lo ven, porque aunque solo fuera por el futuro de su propia familia, tener más cuidado con el planeta y con estas cosas, ¿no? O sea, es, y el tema del dinero, bueno, claro, con el dinero ellos están bien, pero... Uh, es un si no sistema pienso. de intereses propios, no hay otra. Ellos piensan, cada uno pensamos nosotros, no tenemos un una, una pensamiento comunitario o global o... Bueno, ya me voy, pero muchas gracias por la, por la presentación, Germán, muy muy muy eh, partiendo desde lo básico, genial. Sí, este, ya con esto me quedó más claro porque el video a veces estaba un poco, avanz, estaba un poco avanzado y, y aquí ya ya se, se entienden muchos conceptos, como los que mencionaste de los del pleno empleo, de los parados en reserva de los valores contrarios al capitalismo, del valor trabajo, los acuerdos sociales, este, sí, del, del dinero como medida de valor. Y después me explicas por qué Adolf Hitler era un títere. Eh, A mí también. Eh, sí, porque eso sí son muy radical. Sí. Digo, porque ese siempre es el, el símbolo del, del malo, el de la historia siempre. bueno, este, nos vemos, os quiero mucho, abrazos extensionales. No, no nos veremos gracias. hasta el año que viene, me parece, Víctor, porque sí, es, verdad. es... Ah, ah, ah, pan... es verdad. Como festivo. No pasa nada, la, la Tierra sigue dando vueltas alrededor del Sol. Sí, sí, no claro. pasa nada. Sí, nos gracias. echaremos de menos durante unos días. Venga. Sí, sí. Un abrazo y gracias por tu asistencia. Un abrazo, Víctor, y gracias por venir siempre. Sí. Gracias, adiós. Entonces, adiós. hasta el próximo año. Hasta el próximo año. <risa> <risa> Otra cosa que dijo en el, en la, en el vídeo largo, algo que yo no había caído antes, que los problemas del, del capitalismo lo van moviendo geográficamente. Mm, exactamente. Sí, que sí, sí. un año ves la crisis en Grecia y luego cuando están saliendo pues toca España y luego cuando España está luchando toca Portugal o o India, y los países si a... los crisis de, de país a país, pero sí. muchas veces todos tienen el, el, el mismo orden de eventos o, o eh, cosas similares que ocurren que sí. les causan estas crisis, y todo en el fondo llega a la falta de dinero y al sistema de, de, de capitalismo, ¿no? Sí. sí. Y cuando colapsan, fugan capitales, llevan los capitales donde pueden hacer más plata, imagínense no. la la ingeniería logística que hay detrás de todo esto. Nosotros no vamos a ver absolutamente nada. El chanchullaje que debe haber. Sí, y, los, y los dictadores que, que apoyan, um, porque como dijiste tú, necesitan estos uh, momentos tipo Mussolini, tipo Franco, tipo Hitler y tal, para crear la guerra, para, para poder destruir, para volver a construir. Porque hay la dinero, problema, ¿eh? tanto no solo en la construcción sino en, en, en lo que son los gastos militares en, en, los, en lo, las armas y los aviones y, oh, y cada vez más grande, y cada vez más caro, cada vez más dañino, ¿y para qué? Inventarnos más, más maneras de matarnos competir eh, Lo que sucede a diferencia de, de otras crisis desde, desde el capitalismo eh, es que ya hay una, hay una barrera que no podemos traspasarla, que es el límite ecológico. Mm. Y, claro. y además sí, claro. que, que, que si, si es verdad que desde el siglo XVIII eh, ya se hablaba de aplicar los milagros de la industria para satisfacer las necesidades humanas y que el trabajo eh, únicamente se vaya reduciendo cada vez más y... Y desde la comuna de París, etcétera, ya decían que se podía utilizar la, la propia industria para superar el dinero y que todas las personas pudiesen, pudiesen vivir con lo que necesitaban según las necesidades de aquella época. Eh, hoy en día gozamos de una capacidad eh, productiva para automatizar eh, casi todos los trabajos. Prácticamente, por no decir todos, los que son necesarios para, por lo menos los más aburridos. Y, y aparte, eh, tenemos la, la barrera ecológica, que sí que va a eh, tener un precedente en cuanto a colapso. Es decir, de ahí no podemos, no podemos, no se puede resetear el, uh -huh. el capitalismo, porque es que no hay forma, no hay recursos. Entonces, ay, sí que es, es un antes y un después, y quizás... Eh, por muy negativo que pueda sonar todo esto, yo lo veo como una, como una esperanza, porque realmente sí que puede ser el momento de este que estamos viviendo y quizás seamos las personas que empecemos a verlo. Una transición hacia una economía basada en recursos, dependiendo si la gente lo conoce o no, pero que podamos utilizar todo a esa eh, esa ciencia, esa tecnología, esa capacidad de producir para vivir en balance sostenible con el medio ambiente y para maximizar la calidad de vida de todas las personas en la Tierra. Y no vivir con este estrés estúpido que viven los capitalistas que están en la pirámide más arriba, acumulando porque en realidad empiezan a acumular pero porque están perdiendo dinero. Entonces se acaparan, sí. acaparan, acaparan, ¿no? no Entonces, no, sí, liberarnos, eh, okay. liberarnos como, como sociedad y ser... Pero como... parece que está necesita educación, Germán. Si no tienes la educación, no puedes liberarte jamás. Claro, para eso, para eso creo que es necesario que, que conozcan las alternativas y darse cuenta de lo que hablamos muchas veces, que esto no se trata de eliminar a, a, el dinero, eliminar eh, clases sociales y demás, sino superarlo. Y que no es una lucha contra alguien porque pensemos que son malos o porque son avariciosos, o porque, etcétera, sino que las condiciones sociales en el ambiente en el que se, ha criado, en el que se han creado, concretamente en un ambiente cultural que es el capitalismo, que nos impregna a todos, pues que, que nos condiciona a, a buscar sobre nuestro propio beneficio. Entonces, lo que tenemos que, que dar son alternativas en las que la gente vea que realmente ganan de win-win, o sea, ganar-ganar, utilizando la teoría de juegos que ganamos todos, y que tu bienestar es tan bueno como el bienestar de los demás. Y dado que somos criaturas ecodependientes, tu bienestar es tan bueno como el bienestar de los demás y como la salud planetaria. Este sistema, eh, eh, en cuanto a las crisis, eh, eh, las crisis son, son una muestra de, la, de cómo se ha corrompido este sistema, porque este sistema funcionó. En algún momento fue eh, la única forma, pero ha, no, ha caído no, no, en la no, no, ahora, no, no Nunca ha sido la única forma. Podríamos decir que, que Watson, cuando desarrolló la máquina de vapor Adam Smith estaba acabando la riqueza de las naciones y la riqueza de las naciones no tiene nada que ver con el capitalismo como luego se implementó digamos que son unas eh, había ya una alternativa cuando se empezó a generar la, la industria para automatizar el trabajo y se derivó por otros derroteros que era seguir manteniendo las estructuras sociales precedidas del feudalismo era un bueno, círculo este, que tiene que ver con la escasez principalmente. Antes de la tecnología de Watts, no sé, donde quieres ponerle que este sistema entró en su fase de, de, de, de declive, pero hubo un momento en que, que este sistema tuvo que funcionar porque no teníamos la tecnología ni las máquinas para, para hacer los trabajos. Lamentablemente. Por eso, al principio del siglo, hay un ruido ahí constante. Eh, a principios del siglo XIX empezó a decaer y hay crisis en crisis en crisis porque está quedando desactualizado y cada vez las crisis son más eh, pegadas una del otra claro, pero, eh, no, pero es que desde el primer momento eh, eh, desde la historia de, de la humanidad, si lo, si lo vemos así eh, eh, desde la agricultura hasta nuestros días eh, es un círculo vicioso de de, esto lo llaman el, de retroacción negativa en antropología, que es eh, explotación de, de los recursos, eh, entonces eh, mejora la calidad de vida momentáneamente, eso lleva a. La eh, al, agotar, al agotar los propios recursos, luego a la larga, minora la calidad de vida, te tienes que expandir a otros territorios y entonces eh, entras en guerra, en conflicto. No deja de ser eh, una adaptación insostenible al medio ambiente que genera escasez. Y eh, entonces esas jerarquías se han seguido manteniendo bajo, ah. distintos, bajo distintos trajes. Podemos decir que, que el capitalismo en sí mismo eh, no deja de ser un traje, eh, pero en su base causal está la insostenibilidad que provoca la escasez. Entonces, Hay una frase, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. Sí, exactamente. O sea, que en ningún momento ha funcionado, si, si nos ponemos a, a, a pensar en toda, en toda la miseria que deja detrás, no ha funcionado. Es decir, los seres humanos nos hemos adaptado, porque somos bastante adaptables a a, la, a cualquier entorno que hay en la Tierra, pero siempre ha generado eh, esas desigualdades y, y no cumple lo que lo que sus estamentos predican. ¿no? Esto es y que cada persona puede competir y es libre de competir y que, y que cualquiera se llena la, la boca no con palabras como libre con el, pero... América la democracia hay un ruido claro. alguien está metiendo ruido por ahí no sé si vos los escuchas ¿Eh? sí. ah, puede ser que sea Edgar que está metiendo ruido Ah, gracias. Vale, bueno, ya está mutado. Um, otra de las cosas uh, que, que habla de, en el, en el vídeo, en la parte que no se, no se ve, en el vídeo corto, es que continuamente tienen que encontrar nuevas formas de uh, producir crecimiento. Uh, porque siempre, siempre tienen que expandir hasta que no es tan factible ya, ¿no? Entonces, uh, en el mundo financiero, eh, terminan inventando cosas como los derivativos, creo que se llaman en castellano. Oh. Y eh, carbon trading, que es cuando eh, un país compra eh, o vende su eh, claro. la cantidad de porquería que puede echar al, al cielo, de carbón, ¿no? Eh, pues lo paga China o lo... O, ¿sabes? O sea, cosas totalmente absurdas. Totalmente absurdas. Y... Todo esto requiere una infraestructura. Esto no es, el, esto es otra cosa. Todo esto requiere una infraestructura de gente que organizan este absurdez. Oficinas con secretarias y jefes y señoras de limpieza y mantenimiento y el chico que hace el café y la recepcionista. Todo para mantener una estructura totalmente de, de, de, de azúcar. Que no lleva a nada. ¿Eh? Que no te da una, una estructura obsoleta que no te lleva a nada, que no te da ningún beneficio sí. tangible. Pero es como, estaba intentando hacer la metáfora con el algodón este que se. Algodón se azúcar. Azúcar. ¿Cómo? Algodón de azúcar. Eso, eso, eso. Estamos sobre un, una estructura de algodón de azúcar. Sí, sí, sí. <risa> es, es, es. y otra cosa que la crisis que tenemos esta vez no es igual que otras crisis porque estamos jodiendo la, al planeta entero no estamos solamente acabando con un bosque en una isla entonces los nativos ya no tienen más árboles no estamos acabando en un área solo estamos acabando con todo el planeta y no hay un planeta rey ¿No? sí, sí. y vamos a terminar con seis tiros de Elon Musk en Marte, es lo que vamos a acabar siendo. Un, una pequeña colonia de, de extratelículas. Horrible. Eh, además, que, eh, lo que comentabas, es que, por ejemplo, cuando se empieza a poner en el mercado de valores lo del dióxido de carbono de, de, de países, recientemente se, eh, se ha puesto lo del agua, el agua dulce. Sí, esto es eh, una realidad. Eh, y lo que decías, lo, lo, que, lo que es todavía eh, eh, que tienen que pagar eh, unos salarios, en, eh, pues lo que tú dices, en seguridad, en, en personas que, que hagan el café, eh, que redacten informes. Sí. En realidad, todo ese, ese dinero invertido no es capital productivo. No, en absoluto. Si no fuera nada capital no, productivo. Sí, Claro, se está dejando dinero se está sí. dejando dinero en ello y por eso se endeuda todavía más cuando están debatiendo sobre el sexo de los ángeles entonces es, es como eh, eh, parar en serio ¿Sí? y, y creo que, que ojalá, ojalá y, y la información y el trabajo que podamos hacer eh, las personas que, a, que abocamos por una economía basada en recursos eh, llegue a, a estas personas y, y que vean, oh, un momento, vamos a resetear, a resetear y, y vemos que vamos a dejarnos de esto porque en realidad esa gente está hasta el cuello de deudas. Luego eh, no las no la van a pagar no y van a, y van a vivir en su, y, van a, y van a vivir con todos los privilegios económicos que lo, que tienen, no pero podrían vivir muchísimo mejor. Sí, y conseguir la seguridad. seguridad? ¿Dónde Don Elamedos explica muy bien este, la insostenibilidad de sistemas en esa, en, en esa charla que da. Y lo explica muy bien y, y da cómo la plata se reinvierte y vos eh, más recursos y eh, saber entonces entrar en ese vicio, en ese círculo. No lo puedo explicar yo ahora porque no lo he digerido, pero véanlo un par de veces porque es realmente muy interesante cómo ella lo explica. Y dice algo muy gracioso. Y después viene el, el Banco Mundial y te da plata para que vos compres radares para liquidar las últimas la última espécimes que quedan de esa ¿entendés? Para que vos puedas pescar eso. Es, es muy irónico como ella habla del sistema actual. Sí. Bueno, chicos, llevamos poco menos de una hora hablando. Ha sido una, una charla súper, súper animada y una presentación por parte de Germán Mundial. Como siempre, excelente Germán. Um, yo ya sabéis lo que voy a decir, tengo hambre <risa> um, Nos vemos el año que viene el primer, Supongo que será el primer viernes del, del año que viene Que caería sobre, si no es Reyes o algo así Vamos a ver, porque Vamos a ver <risa> Pero nosotros eh, no estamos feriado. Mira, tenemos, el viernes que viene es el 25 Y el siguiente es el día 1 El siguiente es el día 8 de, de enero Así que supongo que nos veremos el 8 de enero ¿Ok? okay. Que lo pasen sí, pues, bien, que estén sanos y salvos y que el mundo sea extensional. Muchas gracias, Sue. Una gracias cosita. Por toda la aportación que habéis dado este año. Bueno, una cosita, antes de, antes de terminar. Eh, sí. Si alguien se ha quedado hasta el final, <ríe> recomendar el libro de eh, en el libro de Harvey de David Harvey, El Nuevo Imperialismo, eh, explica todo esto y lo explica más detalladamente. También hay una autora que se llama Nancy Fraser, que, que también habla de todo esto. Así que si alguien quiere profundizar sobre la crisis del capitalismo y cómo se dan, pues ahí lo pueden profundizar más. Y, y que se y que se informen sobre la economía basada en recursos, porque sí que hay esperanza y que... <ríe> sí, eso sí, mejor, sí. es eso mejor, es eh, mejor el tiempo. Pero que vayan al original, que no vayan a estas copias baratas, que vengan sí. al original al Venus sí. Project. Venga sí. chicos, voy a terminar la, la grabación y nos vemos. Okay. Un, abrazo, y y un abrazo a todos. Ciao.